de la curva para abajo sí, de la curva para abajo de la, de la curva, de la para, curva abajo. para abajo atención, Cirolillo sin agua buenas noches sí, buenas noches sí, dígame hablamos de Nagua ¿de qué parte de Nagua me habla? del de sector, del kilómetro 3 del kilómetro 3, dígame, ¿qué le puedo servir? es eh, para hacer mención de la, la problemática que está pasando aquí en la escuela vocacional sobre los certificados de la estudiante de enfermería, que hacen tres años y más que no le entregan certificados. Ustedes tienen tres años esperando su certificado. Y en definitiva, ¿qué es lo que le han dicho a ustedes las autoridades? Hoy que nosotros enviamos una, una, unos camarógrafos con una comisión al vocacional de allá, de Nagua, y salió un coronel que no supo dar ninguna explicación, y la directora que está interna, dice ella, con amenaza de aborto, pero nadie da una respuesta. ¿Qué es lo que le han dicho a ustedes a esta gente? Eso mismo, Hoy estuvimos allá y es lo que nos dice que todo es un proceso, que esos certificados ya están elaborados, que ya pasaron por la escuela vocacional de allá. De y puerta. que solamente le hace falta la firma. Pero eh, entonces, ¿cómo no, que a ustedes no la no firman? No no le, oye, oye esto, mi amor. Yo in estuve investigando. ¿Cómo que a ustedes no le firman eso? Porque supuestamente el ministro ahora mismo está teniendo la pandemia. Y precisamente hace en un trayecto de esta pandemia hace un mes. 250 nombramientos fueron firmados por él. Entonces yo no puedo entender eso. Ustedes le están metiendo un cuento y esto se, ha, esto se ha dado a conocer porque ustedes lo denunciaron en este medio y eso ha llegado allá al nivel central. Incluso me he enterado que a muchas de ustedes le han dicho que no sigan fuñendo con eso porque ya eso llegó a mano del ministro y que este programa tocando el fondo lo ha servido para la denuncia y que ya eso se lo van a firmar. Pero ustedes tienen que seguir insistiendo en eso. Sí, estamos vamos a insistir en eso. Yo eh, me comuniqué con el subdirector de allá de la escuela vocacional, señor Maldonado. Eh, este, Pero yo lo escuché los audios y con él, no se no supo decir nada. Que precisamente que oh, se comunicaron o fueron y tuvieron una comunicación con el ministro y que los certificados están allá en salud pública. Y que el ministro prometió que lo va a firmar. Pero no nos podemos quedar con los brazos cruzados porque así tiene mucho tiempo mareándonos. Bueno, y pues se, seguiremos ayudándola. Gracias a ti por llamarnos de Nagua. Y cuenten conmigo que yo estoy por llegar hasta las últimas consecuencias sí, para ayudarlos a contestar. Dios, mediante en esta semana que entra, vamos a una comisión allá a salud pública. Muy bien. Si necesitan que yo las acompañe, me avisan. Yo estoy a su okay, lado. Pues está bien. Ya usted sabe. Muchas gracias Déjame por tu ayudada. llamadita desde Nagua. Tengo tu llamadita por aquí. Buenas noches. Dígame usted. Las noches, Pitabra. para servirle dígame gracias bueno, no una, una una denuncia que que voy a hacer a nosotros me llamaron el domingo de New York nos dijo joven que tenemos tenemos que tener los ojos pegados que los malditos comisores están, están preparándose para mandar a estar todos su gente temprano el, el día de la edición y después de la doce y van a pagar a unos cuantos seguidores para que la fila se desmayen, para que la gente crea que es coronavirus, la gente se manda y no vote, así que la gente que abra los ojos que no tengan miedo, que después pase muy para arriba todo eso de Buenas Buena noche, que tengan su expresito de alcohol, para cuando se desmayen, le echan su alcohol y siguen. Muy bien, bueno, muchas gracias, dice ella que están preparando en la fila o fraude, que se van a desmayar para, después que la gente de ellos vote, los demás se manden y no pueda votar nadie. Entonces yo voy a aprovechar para hacer el comentario de hoy. Yo decía ayer que este pueblo tiene un hartazgo, está cansado del PLD, está cansado del estadio de corrupción, está cansado de toda la basura de corrupción. El caso de Debrecht, están burlándose, caminando por ahí, senadores activos, haciendo campaña. Todo el mundo suelto, nadie detenido, sin una investigación, sin una conclusión. Eso le valió el puesto a la magistrada que iba para la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, que a propósito se manifestó ayer con los jóvenes frente a la Junta, solicitando la transparencia en esas elecciones y que van a ir a votar con COVID o sin COVID, con enfermedad o sin enfermedad, con el polvo del Sahara y sin el polvo del Sahara, que van a salir a votar, no importa que haya luz, llueva, truene o venté, y que estarán tratando de hacer fraude como ese, que se le van a desmayar la gente la fila, que este, van a mandar a votar a, a todos los empleados, estaba hablando incluso que ya tienen preparado después que su gente vaya a votar, que lo van a ir a, votar, a mandar a votar temprano, no solamente desmayarse, sino algunos quitarse la mascarilla y comenzar a estornudar para decir ¡Ay, vámonos de aquí que este tiene el COVID! O sea, este pueblo está cansado de eso. ¿Y qué quiere, qué quiere la ciudadanía? Votar el día 5 de julio con COVID, sin COVID, sin importar las consecuencias porque este país no soporta más que la gente de Odebrecht, que incluso ahí vi a Guido Gómez Mazara depositando un escrito porque establecía vínculos con el Estado y muchísimas complicidades en el caso de Odebrecht cuando él era ministro, recibió delaciones con el director de Odebrecht y todo lo demás. Y sobre todo, hacer una advertencia a la, a la oposición la oposición tiene que ser inteligente y sensata. No se puede perder mucho cuidado con descuidarse, con el triunfalismo. Ya Leonel Fernández sacó su garra y dijo que le retiraba su apoyo a Luis Abinader. Pero ustedes saben? ¿Por qué? Porque ya vio que está solo en la contienda y que él no va a ser una pieza determinante. De acuerdo a lo que dice la encuestadora Galo, que es la más seria. Ahora no se descuiden. Prepárense para ganar en primera vuelta, pero tengan un plan alternativo si llega una segunda vuelta, para que no lo sorprendan asando batata, porque en un proceso tan complejo y tan atrofiado como este, cualquier cosa puede pasar y el PLD no está dispuesto a perder el poder, a una costa de hacer fraude, a una costa de una guerra nacional, y sin importar que se armen lío y que haya problemas para que se suspendan las elecciones. ¡Ojo, gente de la oposición! Y ahí termino para recibir las llamaditas. Buenas noches. Que la gente estaba ansioso porque el programa estaba fuera del aire. Dígame usted, hermano o hermana. Buenas noches. Agapito, dímelo. sport Hermano mío. Oiga, yo digo que quien quiere le limpia los zapatos a usted. Es si es usted mismo en su casa o es tiempo que ni limpia botas se raya. Y limpiabota bota se haya porque el PLD lo enseñó a robar y ya no hay limpia bota. ¿Cómo? Ya no hay limpia bota en ninguna parte. Ya uno mismo tiene que limpiar los zapatos porque ya los niños en vez de limpiar bota hasta de 12 años, cuando yo limpiaba zapatos, ya lo que hace es que están robados Este país está mal, por eso entonces... Este... 90 años morado. Así, estoy de acuerdo contigo. Por eso es que muchos dicen que están cansados de él. Tengo otra llamadita aquí. Buenas noches de la dictadura del PLD. Dígame usted. Sí, si usted, Si lo escupen, usted va a llevar su funda. Lleve ese pesito de alcohol para que le tiren la cara. Dice la mayoría de los. Ahí está. Ahora bien, les reitero: no se descuiden. Porque es probable que pase, como diga, la firma la Pero si sí se produce un evento y se producen todas esas trampas del PLD. Está preparado el PRM para afrontar eso, llevar a su gente a votar, tener la capacidad de transportarlo y hacer lo que vayan temprano, igual que la gente del PLD, para que no le hagan fraude. Tengan, tengan cuidado con eso, para que no despierten... Eh, con una pesadilla, porque el PLD, el PLD está dispuesto a hacer cualquier cosa por permanecer en el poder. Buenas noches. Dígame usted. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches, Pitágora. Para servirle. Con COVID, sin COVID, hay que ir votar, se van para afuera, es para afuera que van. Muy bien. Gracias por tu llamada. Señor director, no sé si tenemos disponibles todas las imágenes, los videos que nos enviaron para poder, algunas, ¿verdad? Para poder cumplir con toda la gente y cumplir. Ahí está nuestro amigo Pepo Castillense de cumpleaños. Vamos a ver si le ponemos su foto ahí. Yo la voy a poner aquí, que cumpla muchos años más, mi querido hermano y amigo responsable allá en Castillo, Pepo Castillense, que siempre está pendiente del programa. Y tengo aquí a la Bazuca, Juan Ramón Brito de Salcedo, de un lugar que se pelea más que en Vietnam. Díganme, don Ramón Brito. ¿Cómo está usted, hermano? Todo bien. Adelante. Eh, no, hermano. Sí. Quien tiene que tener cuidado, mucho cuidado. Es el P.L.D. Por cualquier baloncito que haga, aquí que haber mucha sangre. Cualquier baloncito que ¿Cómo? haga. ¿Cómo? ay cuidado, cuidado que con no eso, se equivoquen. cuidado Juan Ramón Brito dice que el que tenga que tener cuidado es el PD que va a pelear aquí si el PLD quiere tiene que hacer la mala, buenas noches, me avisa señor director si podemos pues por la ahí va, dígame usted mi amigo Pedro González adelante claro. Claro. a ver si si indicó se ha la de la ciudad de la cuarra de, de el sector se que el polvo nos está, nos está matando. Es eh, una calle semi-principal. -pr la verdad es que, Ay. mi hermano, ustedes tienen mala suerte en la guarana. Porque no importa quién llegue, siempre están comportándose como rastreros y de la ciudad sucia. Qué mala suerte tiene la guarana. Está muy parecido pasó. a Macorís que estamos al nosotros. No importa pasó, que llegue, siempre es la misma Basofia. Pasó papi, pasó Ochi y volvió papi. Y nadie dice nada. Nadie a eso me ha dicho nada. Gracias por tu llamada, hermano. Buenas noches, que tengo varias llamaditas aquí. Dígame usted. Buenas noches. Dígame, dama. Yo quiero hacer una sugerencia. ¿Por qué a los jardines no nos mandan agua y dejarlos el... con la política, mi amor? Ahí está, mi amor. La... No se puede dejar la política, porque si se deja la política, entonces... No. después. Pero precisamente por eso es que tú no tienes agua, porque la política está mal administrando el agua y solamente se le da a un grupo buenas noches dígame usted tiene que ser más inteligente mi vida no se pierdan claro. en eso dígame adelante claro. sí buenas noches dígame dónde me habla debajo Bajo Yuna. dígame ¿Está ¿Sí, Pitágoras sí ellos los plebeyos que tienen que tener cuidado porque nosotros vamos a estar con los ojos abiertos 24 horas de...